Continuamos con nuestra segunda clase del segundo módulo de introducción a PHP. En esta clase vamos a continuar con nuestro estudio de la sintaxis básica del lenguaje. En la clase anterior aprendiste qué es PHP, cómo se escribe un programa PHP y cómo se ejecuta un programa PHP. En esta clase vamos a aprender qué operadores tiene disponibles PHP y qué hace cada uno, cómo se escriben condicionales y cómo se escriben estructuras repetitivas.